descubriendo el ser auténtico entonces primero tendríamos que preguntarnos preguntarnos ¿qué sería ser auténtico? ¿ustedes se consideran auténticos? auténticos hacia ustedes mismos auténticos en las relaciones auténticos en su forma de hablar, expresarse. ¿Sí? ¿No? ¿Más? menos Ahí vamos a, a ver. Vez. A ver, José, ¿por qué será? ¿Verdad? Entonces, hay situaciones que a veces nos confunden sobre qué sería realmente ser auténticos, auténticos. Porque a veces nos confundimos que ser auténtico tal vez sería ser alguien diferente de los demás, ¿verdad? Como que a veces una moda, o un corte de cabello, o una ropa diferente, o un trabajo nuevo que nadie hace, como que siendo diferente de los demás, siento que soy auténtico. Y a veces nos confundimos pensando que Llevo la atención hacia el externo, hacia lo que hago, hacia cómo me aparento, a veces pongo mucha energía en el eso, tratando de encontrar lo que es auténtico en mí, pero igual no me siento plena, siempre, siento, sintiendo, siempre sigo sintiendo que hay un vacío, entonces es una confusión que a veces sentimos o creemos. Y a veces podemos confundirnos que ser auténtico tal vez sea, ah yo hago lo que venga en mi mente y hago lo que me acuerdo hacer sin medir consecuencias, nada más yo estoy haciendo como viene desde adentro. A veces uno siente que será auténtico es eso, pero muchas veces lo hace no... De su naturaleza verdadera, pero a veces uno se expresa desde un enojo, o desde una incomodidad o desde una tristeza y lo está haciendo, creyendo que lo está haciendo de forma auténtica, pero en realidad eso no trae beneficio y no trae esta sensación de plenitud ni para uno mismo y tampoco eh, trae algún beneficio para quien escucha. Y a veces la gente se confunde, ah, no, es que la persona que es auténtica eh, no tiene relaciones de relacionamiento con nadie, ¿verdad? Queda como solito porque es muy difícil manejar. Pero vamos a ver que esto también es una creencia. Tanto este tipo de comportamiento como el anterior, nada más es un reflejo de, de inmadurez. Porque cuando uno ve que realmente el auténtico es lo que nace desde adentro, desde la naturaleza real, de uno, eso no causa daño a nadie, más bien trae beneficio a uno y va a beneficio a los demás. Y les voy, les voy a dar un ejemplo sobre eso. Si tengo aquí dos canastas de frutas y verduras, una es de frutas y verduras orgánicas, y la otra, que es de frutas y verduras no orgánicas. ¿Cuál canasta ustedes escogerían? ¿Todos? Sí, hay alguien que escogería la otra. ¿Y por qué ustedes escogerían las orgánicas? Más saludable. Más, ¿Más pura. También, como el proceso, como fue eh, producido. Pero en realidad, uno confía más que le va a ser mejor a uno mismo y a los demás y a un ambiente leyendo lo que es orgánico. ¿Y qué es el orgánico? Es el real, el natural, el genuino. Uno lo elige por lo que hay adentro. Hay mucho más nutrientes hay mucho más beneficio que puede traer a través del consumo de este tipo de alimentos, Aunque la otra canasta tenga manzanas gigantes, brillantes, tenga zanahorias, zanahorias perfectas, ¿verdad? Y muchas veces, eh, reluce más bonito, pero es una belleza superficial, porque trata de atraer la atención desde el externo. Mientras el orgánico, muchas veces no es el más bonito, es el más peque pequeñito, tiene una forma así como un poco difícil de acomodar en la red, difícil de pelar, pero uno no, no es atraído tanto por eso, atrae por lo que está dentro, por lo que esto trae de objetivo y confía en eso. Si ustedes tuvieran que elegir, entre una amistad, de una persona que es auténtica y otra que no es auténtica para no usted auténtica porque usted confía que la persona va a comportarse de forma verdadera entonces ser auténtico también es ser verdadero ser verdadero con sus propios valores con sus propias cualidades internas y cuando yo lo hago eso, yo también valoro y respeto las cualidades de los valores de los demás, entonces hay una relación más confiable y lo que uno quiere hoy en día es confianza. Porque hoy uno se cansa muy rápido de a veces establecer relaciones o tener situaciones de en el día a día que uno sabe que no puede confiar. Le trae miedo, angustia, y yo pongo energía en eso y al final no sé si eso me va a generar eh, estabilidad. Entonces ser auténticos solo nos trae beneficio. ¿Pero por qué entonces no somos auténticos siempre? ¿Sie? ¿O por qué es difícil? ¿O por cuesta? ¿O ¿Por porque, porque es tan raro ver personas auténticas o ser auténticos? Bueno, sí, es como estábamos viendo por qué la primera cosa es ¿Por qué nos cuesta tanto conocer a uno mismo? ¿Cómo puedo yo saber si soy auténtico o no? Sí, yo no sé quién soy. ¿Y ¿Por qué tengo miedo de volver hacia adentro? Muchas veces eh, yo estuve en este tema trabajando conmigo mismo y veo que hay muchos estudios sobre el trauma. Principalmente en la infancia, o en momentos en que uno se ve muy insusceptible, no tiene la madurez suficiente para manejar este sufrimiento, y la mayoría de las veces eh, lo que trae dificultad no es la situación que generó el trauma porque esta situación que generó el trauma uno no, no tiene control pero lo que va a hacer el dolor ser más profundo es cómo yo voy a lidiar con esta situación entonces cuando yo no me siento eh, contenido o cuando yo no me veo adentro pues, con la fortaleza suficiente para manejar una determinada situación, el dolor va a ser muy profundo. Y cuando uno siente demasiado dolor, ¿cuál es? ¿Cómo uno se experimenta? Como que se ha destrozado, se rompe. Entonces uno no se experimenta más como un ser completo porque ya estás destrozado, entonces nos sentimos como participas aquí y allá y muy vulnerables. Entonces cuando volvemos adentro, experimentamos este dolor y no nos gusta estar sufriendo. Entonces muchas veces tratamos de buscar la sensación de bienestar, buscando algo de afuera y principalmente a través de la relación con otras personas. Entonces cuando busco mi bienestar, entonces buscamos la felicidad en algo externo. Y utilizamos muchas veces las relaciones para construir este bienestar. Entonces, si quiero mantener esta relación, genero una dependencia. Entonces, otro punto, el primero punto que a veces me me hace difícil ser auténtico es que no me conozco realmente quién soy, el otro punto es que hay un obstáculo muy grande poderoso que es el apego entonces cuando yo me siento bien a través de algo, si quiero sentirme bien siempre a través de eso, me apego a eso, muchas veces eso es una relación, a veces es un hábito a veces es verdad, uno tiene dependencia de varias cosas, instancias comida comportamientos y relaciones entonces uno quiere seguir sintiéndose bien entonces para no romper la relación para no dejar de alimentarme de este bienestar externo, ¿qué hago yo? cambio mi comportamiento con el propósito de no quebrar la relación mantenerla como está pero yo actúo desde una conciencia equivocada porque ya no me considero como siendo yo, considero ser alguien que esta persona gustaría que yo fuera para que la relación siga bien, entre comillas, para que la relación siga alimentándome con lo que yo deseo, el bienestar que genera esta relación. Entonces, sigo alimentando esta dependencia a justas de que yo cambie mi comportamiento a veces para conseguir recibir una recompensa de que la persona también esté bien conmigo. Entonces, complacer las otras personas a veces se confunde con el amor, porque la intención ya puede de recibir algo. Entonces, cuando soy auténtico, la intención siempre es la más pura, tengo el corazón limpio. Cuando soy auténtico, mi conciencia de mí mismo es diferente, yo ya soy un ser pleno, yo no necesito tomar de las otras personas, entonces puedo ser libre, pero si es mi conciencia es de que yo ya soy algo en falta, yo soy algo incompleto, ahí sí estoy actuando desde el ego, y el ego sí va a ser expresado de forma arrogante, superior o de forma inferior, y así está el es la relación, medio y lleno de influencias, como habló el compañero. Y interesante es que eso pasa cuando somos niños, y cuando somos niños, somos realmente dependientes de nuestros papás. Entonces, hay una relación de dependencia que, que sí ocurre, porque el niño solo no puede sobrevivir. Sí, entonces muchas veces venimos con con toda esta trayectoria de dependencia de condicionamiento pero a mí me gusta un ejemplo de un profesor que venía una clase que es el apego entonces yo ejemplo de todos aquí ya hicieron una, una masa de pan ya prepararon pan en la casa sí sí entonces uno pone un bowl así grande verdad un algo así, pone ahí eh, eh, el líquido las cosas que son líquidas y va agregando la harina, y primero queda todo pegajoso, verdad ahí es cuando somos niños ahí y es todo pegajoso dependemos del, del bol, de la mano, y estamos pegados a todos, pero cuanto más uno va trabajando la masa, ¿qué pasa? se, se, se, despega. se despega entonces desapego es decir, despego, despego de la mano, de la vasija y cuando uno sabe que la masa está lista es que ya tiene su forma y se ya despegó tiene movimiento igual cuando uno cocina una calda, una salsa ¿no es ¿Sí? que cuando, uno, cuando está listo es cuando suelta de la olla ahí es el punto entonces hay todo este proceso de, de, para madurar de madurez que permite que uno trabaje Salir de una condición está bien, sin juzgar, entender qué pasó por algún motivo y todos en su momento hicimos lo mejor que podíamos. Salir de esta condición y pasar para la otra. Ahora yo tal vez puedo elegir. Cuando antes no podía elegir, pero ahora sí. Entonces salgo de una actitud pasiva para una actitud proactiva comprendo mi historia y puedo interpretarla de otra manera pero haciendo un esfuerzo cuando yo comprendo entonces puedo elegir hacer de otra manera y a veces hacer de otra manera a través de mi encuesta, porque ahí sí tengo que romper los patrones muchas de las veces queremos eh, sentirnos bien estando bien con los patrones sociales con las expectativas de los, demás, de los demás y entonces regresa esta fuerza que quiere atraparnos otra vez y si yo ya vengo desconectado de mí mismo y yo voy siguiendo alimentando esta imagen que yo no soy realmente pero sigo actuando por detrás de este personaje para tratar de complacer a los demás y las expectativas de los demás, voy tal vez teniendo un retorno que a veces yo en, en algún momento siento que, que me hace feliz, pero esto no dura y luego vuelvo a sentir ese vacío porque realmente yo no me expreso de quién soy entonces estoy expresándome desde un personaje que yo creo pensando que yo debo ser una persona así junto con la expectativa que otra persona tiene de mí entonces cada vez más voy actuando de forma más distante de quién realmente soy y se me olvida y voy creando un personaje sobre otro, sobre otro, sobre otro como capas que me alejan entonces ¿Quién es el esfuerzo que tengo que hacer? Si el ser está aquí y hay un montón de capas arriba, ya perdí la conexión con eso. El esfuerzo de... Cuanto más capas yo tengo, más es el trabajo de hacer esta excavación. Entonces, primero yo tengo que sentir curiosidad de quién soy realmente. No... Ah, no, como que... Esta curiosidad es que va a dar el entusiasmo para que uno cambie su rutina, dedique su tiempo a esta investigación, que ponga energía en esta experiencia que yo puedo tener hacia mí mismo, que no sea dependiente de los roles, de los papeles, de los personajes que estoy actuando. Entonces, esta, esta curiosidad es como un trabajo de arqueología el profesional tiene que tener interés entonces sabe que ahí abajo hay algo y hay algo de mucho valor porque cuando encuentra algo es una descoberta y va a ser valer a pena todo este trabajo de ir capa, camada, camada excavando y siendo cada vez más profundo porque solo en este espacio de la meditación, del silencio es que yo puedo experimentar a mí mismo sin estar dentro de este personaje que yo he creado, que yo he estado actuando, que no es auténtico. Entonces puedo alejarme de esto y venir acá, a este espacio. Aquí no te actúo, ni ningún rol, no estoy bajo ninguna máscara. Pero necesito ponerle mi parte. Sí. Eh, soy feliz con lo que soy me siento bien eh, ¿en qué conciencia hago lo que hago? ¿cómo puedo sentir que estoy haciendo esto desde mi esencia verdadera? Es, vamos a volver al ejemplo de las frutas si yo les ofrezco aquí un mango que es azul ¿qué les parecería? verdad como que no lo no calza y es interesante que eh, en la mitología de la India muestro las deidades que son seres humanos con virtudes divinas perfectos en cuadros así muy lindos con mucha factura abundancia salud prosperidad y también muestro las mismas deidades azules ¿Ya vieron? Sí, sí. Y yo, pero, ¿por qué es azul, pero, verdad? No, pero si uno es curioso, yo soy muy, muy curiosa. Si está mango azul, es rico, debe ser muy rico. Vea. De, de una vez lo, lo muerto, a ver. A ver qué pasa. Sí. ¿Está bien? Sí. <risa> ¿Es, es, es una curiosidad que va más allá de. de... Por eso, depende de cómo sea uno. Sí. Vamos a ver este, este ejemplo de. La mayoría de las personas va a sentir algo raro, ¿verdad? Algo que no está muy bien, más o menos en este sentido que estábamos usando. Pero por ser un mango, tal vez te despierte mala la curiosidad, debes saber algo diferente. ¿no? Entonces, las deidades también representan azul. Y yo, ¿por qué azul? ¿Alguien sabe? Porque lo que ellas son, dejaron de ser. Es como mango. ¿Cómo mango puede volverse azul? Más rico, seguro. <risa> Alguien le metió algo ahí adentro para cambiar el color. Ya, ya es como adulterado. También o puede ser de acuerdo a donde lo haya cosechado. Sí, pero si uno conoce la naturaleza de lo que es la naturaleza del mango... La naturaleza del mango es que sea así. Se la, sal, se la salió de su naturaleza. Está adulterado. Igual que muchos otros alimentos, pues ya no es. Está adulterado. Dejaron, dejaron de expresarse desde su esencia. Entonces, de, ¿desde qué conciencia hoy nos expresamos? desde la conciencia del ser verdadero que somos o de una conciencia que yo creo, pero que me apego a ella, de que no soy. La conciencia del ser limitado o del ego, la conciencia de alguien que tiene sus condicionamientos, tiene sus limitaciones y desde ahí yo actúo desconectado de quien soy. Aquí hablamos de la conciencia del cuerpo que sería de la conciencia de todo lo que nos limita. Si yo actúo solo restringida, que mi género es esto, mi edad es esta, mi nacionalidad es esta, mi cultura es esta, yo creo que eh, mis padres son eso y todo esto, todo esto que me influencia a partir del momento que tomé este cuerpo, ya no soy más la esencia. Porque me limito a algo más estrecho entonces estrecho mi visión se sobre se mí se misma se encasilla. me, encasilla. me encasilla. con mis propias la creencias o visión. con condicionamientos externos también perdemos la cuando sí, sí porque ya de la creemos que Igual, somos del no, externo no es hilaje. nos confundimos, nos confundimos otra vez, ¿quién soy? yo creo que, si yo me veo en el espejo yo creo que soy así pero esto va a cambiar y en algún momento no va a ser más así y en algún momento ni más va a existir eso, ¿verdad? y desde ahí profundizamos más porque a veces este azul que está el mando, déjame, vamos a seguir con el ejemplo pero pensando que Pensando que el mango es amarillo, rosado, ¿verdad? Es una soltamos, de... soltamos, Nosotros soltamos. Una es una de... Sí, sí. Entonces, se sí. me identifico con el enojo porque yo siento, yo experimento y está aquí adentro. Y Si yo creo que yo soy eso, estoy creyendo que soy azul. Porque no es mi naturaleza verdadera. Es mi naturaleza adulterada. Porque si fuera verdadera, yo me sentiría bien enojada. Pero ¿quién aquí, aquí se siente bien enojado? Muy contento, muy feliz de que puede pasar el resto de la vida enojado. Esto prueba que no es mi naturaleza verdadera, que me causa daño. Entonces, si me causa daño, también va a causar daño a los demás. Y la naturaleza de los seres humanos no es causar daño a los demás. Pero porque estamos cansados y confundidos nos expresamos de una manera negativa, sentimos a nosotros de una manera negativa. Y eso cada vez más nos va pasando y volviendo cada vez más negativos y entramos en un ciclo de volvemos cada vez más azules y ya nos distanciamos del bello que sí podríamos ser y que eso sí es eterno pero que fuimos agregando cosas que no hacen parte de nuestra naturaleza. Entonces, si yo actúo desde esta conciencia más pura, o sea, si yo logro limpiar todo lo que hay en mi corazón, que es basura, que me adultera, que no hace parte de mi naturaleza, que voy a tener solo sentimientos puros y buenos deseos a todos. Primero hacia mí, y luego a los demás y cuando yo me expreso así yo no hago daño a nadie cuando yo me expreso así yo siempre voy a estar contento porque yo voy a estar expresando quién realmente soy no voy a estar expresando expresando alguien que se aburrió hoy y que ahora estoy descontenta con todos o no voy a estar expresando alguien que ay me quedé triste porque perdí algo sentí que me hace falta estos todos son personajes que yo vivo o a través de los cuales actúo para tratar de sanar la incompletud que tengo porque me desconecté de mi verdadera esencia. Entonces todos son estrategias que uno trata de, de utilizar nada más para ser feliz. Porque ¿cuál es el objetivo de todos? Ser felices y no dejar de sufrir. Pero inconscientemente adoptamos estrategias equivocadas. Entonces esto me genera más sufrimiento y nos quedamos más confundidos. Porque la comunicación desde este estado de conciencia más pura, con el corazón limpio, es una comunicación más equilibrada. Porque yo voy a poder ver hacia adentro mis propias cualidades y expresar desde ellas. No expresar desde las debilidades. Cuando estoy cansada, me expreso desde las debilidades. Pero cuando estoy consciente, puedo elegir. Tengo mis cualidades, puedo expresarme a partir de ellas. Y si puedo expresar y ver mis cualidades, soy capaz de ver también de los demás. Entonces también veo las cualidades de los demás, no solo critico. Porque es más fácil ver afuera que adentro. Entonces, si actúo desde lejos, solo voy a criticar, porque nada va a estar bien. Entonces, es una comunicación muy violenta. No comunica realmente quién soy, no llega a alcanzar la otra persona, porque también se defiende de una pelea. Pero si me comunico, desde esta expresión más pura, yo puedo ver mis cualidades, porque no hay nada que me tape. No hay un color azul que me, ah, me confunde, que no puedo ver nada. Puedo ver mis cualidades y puedo ver a los demás. Por más que haya cosas que cambiar, ¿ok? Hay, una, hay un discernimiento de lo que es cierto, lo que es correcto y de lo que no es correcto. si sí se discernen, Pero uno alimenta lo que es correcto. Y no da fuerza a lo que es incorrecto. No critica solamente. Y si uno sabe que la otra persona está azul, Está actuando a partir del ego, tiene miedo, está cansado, está enojado. Entonces, la persona que actúa desde el ego es más sensible. Cualquier cosa que uno habla, ya va a sentir sorprendido, ya va a querer defenderse o atacar. Entonces, ¿qué es que uno hace? Lo desarma. Tiene, tiene este color azul, pero por detrás del azul hay esto la verdadera naturaleza. Entonces yo, desde mi verdadera naturaleza, me comunico con la verdadera naturaleza de la persona. Entonces voy a poder ver las dos partes, la parte bella y la parte fea, la deidad del color y del azul. Voy a ver los dos y voy a elegir comunicarme con qué mi azul con el azul va a quedar una pelea, mi verdadera con la verdadera de la persona. Desde allí yo puedo realmente comunicarme, porque ahí es algo en común. Comunicación tiene que haber algo en común. Y esta comunicación llega, y hay que dar tiempo y paciencia. Y muchas veces, aceptar y reconocer, apreciar mucho más que criticar. Por más que haya cosas que cambiar, hay 10 cosas para cambiar, pero, ok, vamos a apreciar cinco cosas y ahí tal vez cambiar una, y poco a poco. Pero en este punto yo tengo que tomar la iniciativa. No puedo esperar que alguien llegue para mí y que la persona primero cambie para después yo tratar de, ah, ok, si ella cambia yo cambio, si no nadie va a hacer nada. Por eso estamos aquí en esta escuela espiritual, los demás están en otro tipo de escuela pero está bien, es un esfuerzo y una iniciativa que uno trata de, de, de trabajar hay un, hay un autor muy, muy eh, que escribe algo muy interesante se llama Garbor Mate. él es médico y estuvo estudiando las consecuencias eh, la origen de las enfermedades desde este tipo de comportamiento porque sí, si de inicio hay la necesidad de apegarse o establecer relaciones eh, muy eh, profundas, eh, profunda, la, profunda, la intensas. en la infancia uno necesita para sobrevivir. Pero luego uno va aprendiendo a actuar solamente de esta manera, y para salvar la relación uno suprime la autenticidad, suprime quién uno es. Y él dijo, cuando uno suprime quién uno es emocionalmente, es igual que suprimir nuestro sistema inmunológico. Y cuando uno hace eso, al final va a desarrollar una enfermedad crónica. Entonces, él estudió varios casos en que el, el, el, el histórico de vida de la persona era un factor mucho más importante que a veces la genética o otro tipo de factor médico que considero. Pero el, el, estar presente este tipo de situación hace con que la probabilidad de que la, la enfermedad ocurra sea más grande por esa relación, si yo suprimo quien yo soy es como estar suprimiendo el sistema en el entonces si voy a desarrollar una enfermedad porque el ser humano tiene otra necesidad que es tan fuerte como esta que ser auténtico que es expresarse y decir quién es porque eso es que va a hacer con que uno sienta sentido en la vida porque si yo no sé quién soy cómo voy a saber qué, qué quiero porque si soy otra persona voy a querer otra cosa que que no me va a satisfacer si yo no sé quién soy no puedo saber lo que quiero entonces siempre voy a estar gastando mi energía tratando no de satisfacer las necesidades de alguien que no, no soy la comunicación verbal no es la mala fea. Lo que viene por detrás de esta comunicación es la intención. Entonces, antes de hablar, yo ya tengo una intención, yo ya generé una vibración. Por más que yo quiera hablar eh, despacio, paciente, pero por dentro me estoy tan gritada que la persona siente la incomodidad, la incomodidad. No calza la energía, la vibración que estoy emitiendo con las palabras que estoy hablando, no calza. Entonces, a veces, eh, el más eficiente es la vibración, la intención. A veces sin hablar, uno ya está comunicando a veces, un, un, su presencia está dando apoyo, su presencia está eh, conteniendo, su presencia está eh, aceptando, sin hablar. Entonces pues dependiendo de la situación eh, se puede utilizar un tipo de comunicación, pero la que no depende de nada, de la más eficiente es la vibración que uno produce, porque alcanza no solo aquí físicamente la persona que estoy viendo, pero alcanza donde sea que esté la persona, porque es algo metafísico, no depende de físicamente la persona que está. Pero si la persona también está, claro, uno ya sabe, a veces uno está sentado y otra persona sienta a su lado del bus y está enojado, está alterado, no habla nada, pero lo siente. Pero a veces siente una persona tranquila. Igual cuando uno va a tomar ahí un taxi o un Uber, el chofer, ah, qué bueno, que es está tan tranquila. Porque a veces llega gente que se sienta y, y solo la vibración que emite. Uno ya se siente cómodo. Una cosa es tolerar, otra cosa es aguantar. Cuando yo aguanto, ¿qué es decir? Yo recibo, guardo y dejo ahí. Yo estoy aguantando, no estoy devolviendo, ¿verdad? Porque yo puedo, si recibo algo negativo, ¿qué puedo? ¿Cuáles son mis opciones? Primero es recibir y dejar guardado, estoy aguantado. La segunda opción, no quiero recibir, lo devuelvo. Entonces estoy siendo tan agresivo contra la otra persona. Estoy devolviendo la negatividad con mi propia negatividad. ¿Y la tercera opción? <risa> no recibo ni, no ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni devuelvo, ni transformo. Porque es una energía. Y la energía se puede transformar. Y eso es lo que hace la tolerancia. Con comprensión uno puede entender es que pasa en esta situación y transformar el negativo en positivo entonces uno no toma el negativo como positivo en el sentido de que si alguien actúa mal en relación a mí, ¿por qué lo está haciendo? desde su parte azul, la, tiene el discernimiento yo sé lo que es correcto e incorrecto, si la persona sigue haciendo lo que es incorrecto, es decisión de ella, yo puedo aportar compartir cosas que pueden ayudar a la persona tal vez a cambiar de idea, o, ¿verdad? Pero yo no necesito eh, aprobarla. Ok, usted o está haciendo incorrecto y yo estoy de acuerdo. No, yo no estoy de acuerdo, si está haciendo incorrecto. Entonces, como una manera de afrontar. Si yo sé que algo es incorrecto, yo puedo afrontar tratando de aclarar, traer luz. Si algo está incorrecto es por ignorancia. Porque nadie quiere sufrir. Y nadie va a hacer algo equivocado para sufrir. Es que cada situación es distinta. Y cada persona que vive tiene su propio... Eh, su propio... Eh, todo, todo. De herramientas de todo. Todos podemos manejar una situación. Cuanto más conocimiento espiritual tengo, más recursos tengo para entender. Porque no limito las situaciones con lo que pasa superficialmente entonces puedo ampliar un poquito más la comprensión de lo que pasa y esto me ayuda mucho la otra cosa es conocimiento espiritual y poder espiritual poder espiritual es, es, es una energía que me da fuerza y para qué voy a usar la fuerza es como la energía eléctrica es una fuerza que se enchufo a estas lámparas a esta lámpara se enchufo en a una licuadora sale el movimiento de la licuadora. Si tengo esta fuerza espiritual, voy a poder expresar con tolerancia, con resistencia, con compasión, con, mismo con las vibraciones que yo puedo dar. Independiente si estoy cerca o lejos. Entonces, eso va a depender de cada situación. Es mejor acercarme, es mejor darme una distancia. Entonces, no puedo decir que es mejor, pero sí... En cualquier situación, cerca o distante, usted puede actuar de esta manera, con conocimiento espiritual y poder espiritual. Sí. ¿Qué es el más bonito de todo? De uno no tener expectativas con los demás, no tener comparaciones, no depender de algo externo para que yo pueda cambiar a mí mismo o que puedo profundizar en quién realmente soy. Porque cuando yo actúo de este esencia verdadera, o sea, con el corazón limpio, yo solo voy a tener intenciones puras, sentimientos puros. Eso, si yo me expreso desde ahí, voy a inspirar a las personas. No voy a querer que las personas hagan eso, eso o aquello. No voy a tener que sobreponerme, no voy, no voy a tener que tener la razón. No voy a tener que decir que esto es mejor que aquello, que, ay, yo soy un espiritual, entonces yo soy mejor que otra persona. Más bien, yo voy a ser incógnito. Y con mi ejemplo, mi inspiración, mi vibración, es que voy a atraer las personas que también son auténticas. Porque es esto que va a atraer, el igual atrae el igual. Entonces, muchas veces, voy a tener relaciones que se van a romper, porque eran relaciones que eran de complacer uno y otro, y si yo hago no, hablo no por algún motivo y la persona ya no se va a contentarse tal vez rompa una relación, pero si hago desde el corazón limpio, desde esta esencia, voy a inspirar que las personas que buscan esta autenticidad, confianza, se aproximen y las personas que no buscan eso, se alejen es algo natural y es otro beneficio también para que uno sea auténtico La uno las relaciones, vamos a tener las cualidades y voy a alejarme de las relaciones que a veces son un poco tóxicas para mí entonces lo que es que me protege es mi corazón mismo. es mi intención y sentimientos puros, hacia mí mismo y hacia los demás, en esta condición yo me protejo de las influencias, yo me protejo de hacerme daño y hacer daño a los demás. Yo me conecto con la parte bella y no actúo desde el azul. Y eso es, es un trabajito que tenemos todos y somos responsables uno mismo por eso. Por dicho, no necesitamos esperar que otra persona nos quite el azul. Sí, nos ayuda, ¿verdad? El Ser Supremo nos ayuda porque es la referencia de alguien que siempre es puro, siempre es lleno de todas las virtudes. Entonces, como yo puedo conectarme conmigo mismo desde este corazón puro, yo voy a poder acceder también esta fuente, más allá del ego y de cualquier otro tipo de imagen que tenga del Ser Supremo. No, porque yo voy a estar con el corazón limpio y voy a tener esta relación o esta conexión que sí va a ser esta referencia y que va a ayudar a hacerme este proceso de los, los trozos que se, se separaron, esta fuerza me va a ayudar a unir otra vez y yo voy a sentirme otra vez esta experiencia de unidad, de completud con la ayuda de la fuerza espiritual del ser supremo.